Tiene la palabra la senadora Villanueva. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias eh, a los grupos parlamentarios que, que han trabajado para llegar a, a conseguir una, una transaccional, que será lo que, lo que terminemos votando hoy. Eh, el otro día, la ministra, en la interpelación, le decía que el Gobierno del Partido Popular tiene abierta una guerra contra la democracia y una guerra contra la vida. Y cuando hablamos de una guerra contra la democracia hablamos gracias, de cómo estamos viendo cómo las cárceles empiezan a, a llenarse de gente que verbaliza o que piensa diferente del Gobierno cómo empezamos a ver tuiteros, raperos, eh, retiradas de exposiciones, retiradas de cuadros, mientras tenemos que ver cómo corruptos imputados siguen en la calle, habiendo delinquido contra el derecho de todos y de todas. Y Cuando hablamos de la guerra de la democracia hablamos también de cómo la ley Montoro ha asfixiado a los diferentes ayuntamientos, que son las instituciones que están más cercanas a la ciudadanía, las que mejor conocen las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, impidiéndoles que muchos de los ayuntamientos, que habitualmente hablamos de los grandes, de Madrid, de Barcelona, pero que hay muchos ayuntamientos a lo largo de todo el territorio y del país, ayuntamientos pequeñitos que están demostrando que se puede gobernar de otra manera y que, aun consiguiendo superávit, no se les permite invertir ese superávit en mejorar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo vemos también en la guerra de la democracia en los parlamentos autonómicos, en cómo se están recurriendo sistemáticamente leyes autonómicas que no, en las cuales no se están de acuerdo. Leyes autonómicas muchas veces como la que hoy vemos de Navarra, que solo hace expandir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Navarra con recursos propios de la autonomía. Y vemos esta guerra de la democracia también en el Congreso. Un Congreso de los diputados que lleva más de 50 leyes vetadas, 50 leyes vetadas por un gobierno que cuando tiene una mayoría absoluta gobierna a base de decreto ley, ignora al Parlamento y cuando no tiene esa mayoría absoluta se dedica a coger prerrogativas para vetar leyes. Pero hasta su propio Tribunal Constitucional, hace ocho días, hemos visto, como les decía, que ya basta, que no, pueden, que no pueden robar la autonomía al Congreso de los Diputados, que tiene la capacidad para legislar y hacer las leyes, que tiene la soberanía y la representación de nuestro país, que no pueden vetar sistemáticamente arguyendo cambios en un presupuesto futuro que todavía no está, eh, que no está aprobado. Pero es que vemos cómo los que venían a hacer un recambio y una regeneración de la democracia, los queridos compañeros de Ciudadanos, aquellos que venían a regenerar la democracia, siguen manteniendo a los corruptos en, en todos aquellos gobiernos donde van saltando casos, no nos demos que ir muy lejos con la señora Cifuentes, pero es que mantienen y apoyan el veto a estas leyes no permitiendo al país avanzar. En derechos. Y decíamos también, una, demo, una guerra contra la democracia, pero una guerra también contra la vida, que la vemos con el recorte sistemático del estado de bienestar, de la salud, de la educación pública. Pero es que, señorías del Partido Popular, reconozcan que ustedes no tienen proyecto o que su proyecto es simplemente el de aguantar. O reconozcanlo, en abierta, abierta, reconozcanlo abiertamente. Reconozcan que su proyecto es gobernar para una minoría a costa de las mayorías sociales. No pasa nada. Reconózcanlo. No hace falta que lo digamos nosotros. Lo dicen los índices de crecimiento de la desigualdad. Como el Consejo de Europa llama la atención a España diciéndole que solo Rumanía y Bulgaria tienen una mayor desigualdad que España, que empata con Grecia, siendo la cuarta economía de Europa. Reconózcanlo. Y es que, si no es así, es que no saben hacerlo de otra manera. Con lo cual, dejen a los ayuntamientos y dejen a las comunidades autónomas que sí están siendo capaces de gobernar de otra manera, avanzar en los proyectos sociales. En Navarra, en Navarra, en Navarra se han mejorado todos los rankings económicos y gracias a las dos reformas fiscales ha permitido, de alguna manera, aumentar la recaudación pública y aumentar en el gasto social. Se ha conseguido ingresos mínimos en renta garantizada que llega hasta 1.200 euros dependiendo del número de hijos. Se han complementado las pensiones mínimas de nuestra comunidad hasta 700 euros al mes ligándolo, y voy acabando, señor presidente, ligándolo a la revalorización del IPC. Se ha creado una política de vivienda evitando la proliferación en la construcción y apoyando el alquiler social. Se ha creado por primera vez que los servicios de empleo dependan de la vicepresidencia de Derechos Sociales, algo que no estaba antes ligado y comunicado y que hace que se enfoque en la calidad del empleo. Con lo cual, señorías, lo dicho, reconozcan Termine, que su proyecto es gobernar para una minoría y si no es así, reconozcan que no saben hacerlo y dejen a los que sí estamos demostrando día a día que se puede gobernar de otra manera, gobernar y avanzar en este nuevo país que se abre paso. Muchísimas gracias y que tengan buen día.